Radio Televisión Valenciana podría haber continuado emitiendo si se hubiera aceptado la era inicial y se habrían salvado casi 700 llocs de trabajo. La responsabilidad de que no siga China es de aquellos representantes sindicales que se oposaren y también de aquellas formaciones políticas que se alentaran a ferro, mentínlos y díganles que Televisión Valenciana más estancaría. Que usted diga que la culpa es del los que van a defender el servicio público y estos derechos laborales fundamentales, Drets fundamental, según la sentencia, es usted un emprendente cutre de Goebbels. Pero molt que repetís que la culpa es del sindicato y del partido de la oposición no cola. Usted podrá venir aquí a la trona y decir lo que le interese. Usted podrá andar por ahí y entrar por la finestra a un una propiedad privada, podrá yo perfectamente, usted podrá hacerlo si vos cero podrá hacerlo, porque es el estilo de ustedes, señoría, es el estilo de ustedes, ustedes están anclados, sí, sí, en el radicalismo, están anclados en el radicalismo. Es que sindicatos no han de defensar de tres fundamentales de vallador según usted, y que además van a ofrecer después una solución que se ajustaba exactamente a la despesa que estaba prevista en el contrato de programa, al presupuesto aprobado por este escosper de la Generalitat valenciana, que reduía la plantilla, que fea un esfuerzo, un sacrificio laboral y que no va a ser ni escoltada ni considerada por el Consejo del su partido. El que nosotros proponemos solo será posible cuando haya un cambio político, cuando ustedes, antivalencians se embachen del Gobierno, cuando el que es se disolga siga esa mayoría parlamentaria, recuperaremos RTB y muchas otras cosas. No sabía yo que un catalanista, o un pancatalanista, es, sí, sí, es que concedís con usted, señor Blanco, y con tal de en la su formación, es que ahora ya la, el certificado de valencianía. Y usted no puede venir de aquí a la trona a insultar a ninguno. La valenciana va a ser tancada, pero una ley que votar vos, usted, apretante el voto. No caiga del sal. No va a ser un fenómeno meteorológico. Va a ser una decisión política del seu partido. Y, vos usted es culpable, yo lo iba a decir. Y espero no aplaudan por ahí, porque ya me he de un diputado de diputada que va a aplaudir en peraí, pescorredos, del mal que sabe, de que está en contra. Es que digo en privado que están en contra, pero votan tocha una. Al final, al millón les costado seis millones de euros el tancamiento. Diners, a podía funcionar mes de dos años. Tanto, no es un motivo económico, es un motivo político. ¿Qué dirá usted allí? ¿Qué dirá usted? ¿Y usted, señora López? ¿Y usted, señor Albiol? Bueno, no para de la senyora Albiol. ¿Y usted, señor Torró? Señores, pero... no que... Se están dirigiendo a mí. Por si no tenen... eso la sugerencia.